¡Dios! ¡Qué explotada, baby! ¡Qué explotada, niña, got LOL. Tío. ¡Wow! ¡Vaya troll, cabrón! Guau. Wow. Todo ratazo, tío. Qué susto me da, Me cago en mi vida. Joder. Bien, yeah, let's go Let's go, bro Let's fucking go La otra tiene un blow Más Espera un momento Aquí hay un, un visitante Broma, más huevazo Me o sea, molaría molaría muchísimo salir de este man, Pero yo creo que no me va a dar tiempo ¿no? Yo creo que no, tío Bueno, en verdad yo creo que sí, no Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Wow Interés del bro. Uh, ¡Let's go! Eh, espérate un momentito. Que te vea. Te vea decir que es el número uno de Foner. ¡Puah! Vámonos para casa. Tío. <risa> no sé qué hacía el man. O sea, el man tenía todas las curaciones del juego. O no sé que le, no sé si le metió un 200 en la boca. Lo dudo muchísimo. Esta arma está rota. Por eso lo digo. Que pilléis el pairing. No tengo nada aquí. Hermano, espero que no tengas armas, tío. O sea, que... O sea, esta persona. ¡Hola, bro! ¿Tienes la victoria de la.? ¡Hola, qué tal! Eso se llama suerte, lo demás tontería ¿Qué te usa? ¡Me vino como niño al dedo! <risa> o sea que terror, el cabrón Estoy aquí saludando y hablando con vosotros Y me viene un man así, ¿sabes? De uno. ¡Qué guay, ¿no? <risa> y tú adelante, realmente porque Desde el momento cero es ese vínculo, tío Ojo de Tenchian, como queráis llamarlo Pero me parece guay Solo por cómo lo cuenta la persona en ese aspecto eh, Puedo llegar a intuir la importancia que tiene ¿Sabes? Realmente A pesar de a primeras a lo mejor No, no, eh, no tener el placer de haberlo conocido hasta hoy Aquí, que grande que ha estado viendo el principio del stream, y hasta ahora Muchísimas gracias de nuevo, por eso me habéis tardado también, tío O sea, os habéis pirado un huevo y parte de otra darte caso, suspira, tío <risa> muchísimas gracias, ya sabéis que Twitch en la mierda eh, y que continúa diario luchando eh, con una puta manamune eh. el lore sin de dar Souls, ya sabéis por dónde voy, eh, en el anime también y es increíble, tío, el poder llegar a crear contenido en Twitch eh, para vosotros y por vosotros 24-7, tío, o sea, esa es mi espada y mi escudo, eh, y el peso recae sobre mis hombros, y vosotros os acompañáis y por supuesto sostenéis el peso y es algo muy bonito, realmente, no sé me encanta y hay veces que pienso bro, de dejar de hacer stream Sería como un puto fallo, ¿sabes? No, no sé, realmente es duro, ¿no? Pero a la larga es eh, la plataforma lo que también, por supuesto Influye muchísimo, daré lo mejor de mí mismo Incluso eh, si no sale eh, bien O como eh, lo deseamos Realmente siempre por vosotros eh, Para vosotros eh, y todo lo que, eh, lo que hacéis ¿No? A diario, mil millones de gracias Por formar parte de esta eh, comunidad Tío, y la de Sarai al igual eh, y, y por supuesto por todo, lo, por todo lo que A diario puede llegar a parecer poco Pero no lo es, tío, para mí es muchísimo ya solo que ocupéis vuestro tiempo libre, en nosotros. Me parece eso algo eh, increíble, tío. Hola, papá Higo. Eh, un descubrimiento. Eh, el arbusto de hojas eh, evita el daño de caída. Eh, sí, campeón Jeffrey. Eso estaba desde hace un puñado de temporada Está bastante gracioso, realmente. Y no lo he probado, pero creo que sí. O sea, igualmente tendrá su. su bueno, eh, peso pluma, ¿no? A la hora de caer. ¡Holi! Grande, me cago en la leche, esa, esa Saray. Le da un es eh, pachito eh, Mario, Mario Se llamaba, eh, me caíste bien, y más eh, Si Saray le gusta eh, ver tus streams. Te lo juro de corazón, que mi hermano Señor Venom, te lo prometo de corazón eh, Es increíble, wow, al igual que ese Deleteo que me han pegado, es increíble, pero a pesar incluso De que, por supuesto, como ya sabéis Hay un cambio de horario bastante grande Siempre hacéis todo lo posible para estar aquí Tío, a pesar de que haya 8 horas de por medio 10 las que sean ellos o sea, realmente me parece algo, algo que no tiene, no tiene valor, tío. O sea, algo... Es que, ¿sabéis? No, no se puede comprar en el mundo, tío. Es algo súper bonito y que, por supuesto, eh, doy gracias eh, por poder llegar a crear... Uf, contenido a diario para vosotros de nuevo. Y dar lo mejor de mí mismo, tío. Para poder llegar a alcanzar eh, un sueño, ¿no? He hecho, hecho más que realidad. Hostia, ¿y oye eso? Me salió un poco ortopédico al man. ¿eh? Perdonadme la mierda de partida esto, obviamente. Como todo en el... ¿Dónde? Ey, me quiere matar con la flecha, ¿no? Esa Anyway Qué mierda, tío Esta temporada Y todo es así Todo es así, tío Todo es así, perdón Me cago la leche, tío Odio eh, estar aislando al chat Un momento por un maldito eh, niño eh, El niño eh, Burst, tío O sea, esa mierda Está rota, tío Joder, la gran puta, tío Cómo tiene esa vaina, tío Dios, Dios, Dios, O sea, se ha pillado la nueva pistola O sea, la nueva pistola está rota, gente Muerto, ¿eh? Voy a, voy a dar mi mejor try Pero el tío ha muerto que muertín ¡Uh! ¡Let's go! Eso no sé qué ha sido, hermano Pero yo creo que es ¡El amor, hermano! ¡El amor, hermano! Re, recenme Recen al diablo En 999, Vende tu alma al diablo Capítulo 1 <risa> Hermano <risa> Eso ha sido la preocupación, tío Me da cosa dejaros en segundo plano eh. Que le den por el orto. <risa> ¡Abogado! ¡Abogado! Eh, me cago en su puta madre. Eh, los milagros existen. Obviamente, en ese aspecto, gente, gracias por estar ahí. O sea, perdonadme por estos momentos en los cuales literal estoy pendiente de lo que es el juego. Me da rabia y me, me arde el corazón. Os lo juro. Me da corajísimo, coño. Sus muertos. <risa>